Pejí recibe la magia de la Navidad de la manera más increíble. Te esperamos en Plaza del Río del 26 de noviembre al 5 de diciembre con fantásticas experiencias. Visita en pabellón artesanal y comercial eventos culturales y artísticos. Además, disfruta de una increíble experiencia inmersiva navideña de 200 metros cuadrados donde podrás tomarte increíbles fotos. Déjale tu carta santa. <risa> Te esperamos en Plaza del Río. En Tepeji, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, de 12 del día a 11 de la noche, y los fines de semana hasta las 12 de la noche. Únicos días, no te lo puedes perder. ¡Nos vemos en Tepeji! De entre los peñascos surge el pueblo. De entre los peñascos se construye vida y sueños. Desde hace más de 500 años, de entre los peñascos surge Tepeji.